di possibile far finta di essersi appena svegliato preparati Buenos Aires che stiamo arrivando arriviamo, benvenuti all'Argentina grazie scriva bien sobre nuestro nostro paese scriva la verità eh? ma di che parla? di calcio? parla di calcio, sì sì ragazzi. mio. Ma dove vai? Carlo! Sí, es importante. Puedo venir, ¿eh? ¿no? Claro. deberías estar en Mar del Plata? Sí. Acá? Me faltaba algo fundamental. <risa> Dale, déjame terminar. Me quedan dos hojas. Señorina, es? si fue a le fotos de mi amigo, prego prego de hablar en italiano. Ah, Altrimenti no puedo promoverla. Profesor, me excusa questa cuesta la clase de literatura, no de gramática. Y además esta facultad inútil la cerró la Junta Militar. Así que... Chico, no pasó nada. Dale, cántate algo. ¿sí? Dale, dale, cántate algo. dale. No te ¿Con qué? Te regalaré mi soledad, mi religión, mi juventud, mi transparencia, mi canción, mi ¿Qué es esto? ¿Una reunión clandestina? ¿No qué pasa? No hicimos nada. Somos inocentes. Ahí se ahí, dice. Ahí, ahí. Somos inocentes, ¿no? ¿Qué para, para, para! ¡No! ¡Ven acá, ven acá! ¡No se nada más altro che pensarti ti prego non sono libera è per questo che ti ho detto che non ci saremmo visti più Sei un altro non mi importa niente voglio solo sapere se posso rivederti non c'è nessun altro ti prego io non ho mai conosciuto una donna come te, te lo giuro que es imposible. ¿Cómo es imposible? Ana. Muy seductor, italiano. Bueno, vamos a parar esto ya antes de que nuestro amante latino se meta en quilombo. el partido? No, la hincha pelota. Mi mujer tenía reunión con las amigas. Dejate de joder. ¿Tuvo bueno el partido? Sí, al principio un poco flojo, pero, ¿Cómo la bien, ¿no? eh, pero se corre a punto. bien entonces? Sí. Se lo muero por Dios, por favor. Lo... ¡Terminá la comunista de mierda! ¡Nos tenés podridos con tu mariconada! ¡Maricón! Por favor, lave. ¡Mamá! ¿Quieres llamar a la mamá? Ahora vamos a llamar a la vieja. Ahora llamo a la vieja. ¿Ah? Ahora, Toma, ah. llama a la vieja. No, mejor lo llamo yo. Bueno, el número 342. Ah. Llévatelo. Perché non te fuiste a Mar del Plata? Diciamo che a volte mi piace stare solo. Lei invece non soffre certo di solitudine. A volte uno sta solo in medio di molta gente, c'è una solitudine che nasce dalla vita stessa. Però non si può tenere il rimedio con eso. È es così. Chissà se la pensa lo stesso modo anche mia cugina. Y Sakelay no la ve de mucho Carmen Carmela, la madre de mis hijos, está muy segura conmigo. Todos los parientes están seguros conmigo. Álvaro. Vos sos un periodista acreditado al Mundial, ¿no? No te metas en problemas. ¿Mm? ¿Me entiendes? Yo soy un campeón, Hermes. ¿eh? Mucha suerte campeón, mucha suerte. Todavía no llegó el profesor. Ah, yo que me apuré. No sé qué pasó. ¿Llamaste a la casa? Sí, no contesta nadie. Bueno, chicos, por favor acérquense, presten atención un momento. Bueno, recibí un llamado en secretaría. Hace un minuto, un llamado anónimo, y me dijeron que al profesor lo podemos encontrar acá. ¡Señores! ¡Basta de reunión! ¡Todos a sus clases! ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Adentro! Este mundial es la mejor ocasión para demostrarle al mundo que existimos. Que se sepa que acá se resiste para la libertad y la democracia. ¿Ustedes qué proponen? Una acción en conjunto. Algo grande e impactante. Es decir... Una acción contra el consejero americano, el círculo militar y Pablo Pérez. Todo el mismo día, simultáneamente. Un gran golpe al plan Cóndor. Imposible. Ya lo hemos discutido con nuestra base. El Mundial es una fiesta popular y no queremos arruinarla. Ya está todo listo y lo vamos a hacer igual. Si nosotros no podrán, los van a aniquilar. Es verdad. Los tienen acorralados. ¿Cómo está tu herida? ¿Cómo está? Entonces se puede confiar en tu amigo el periodista. Vamos, no lo hagamos a esperar. Guarda <susurra> que os he trovato. <tose> <tose> es <tose> <tose> bellísima. ¿Dónde la has presa? Dos o tres preguntas nada más. Está <tose> bien, está <muy> bien. <tose> ¿Llamamos a la policía? No sentimos en qué vivís. ¡Acá! ¡Acá está! Vas Vaya, vaya para el tigre, ahí van a estar seguros. Primero dormir un poco porque va a ser bien. Cuídate. Gracias. Cuando esté listo, te llamo.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 Tienen acorralados. ¿Cómo está tu herida? está? Entonces se puede confiar en tu amigo el periodista. Vamos, no lo hagamos esperar. Guarda con otro mato. Es bellísima. ¿Dónde no le impresa. Dos o tres preguntas nada más. No, bien, muy bien. dejam. La